Hola, soy Leli de Málaga y tenía una pregunta para vosotros. ¿Tiene esas soluciones certificadas para el almendro ecológico? Gracias. A día de hoy Ascensa cuenta con uno de los catálogos de soluciones certificadas para el almendro ecológico más relevante del mercado. Insecticidas como Doctrine, que es un bacillus turingiensis para el control de orugueta, anarsia y otro lepidócteron, Superblock, para el control de ácaros, cochinillas y oriófidos, y la nueva incorporación al catálogo, Prevan Plus, que es un insecticida con acción también acaricida según muestran los ensayos realizados. Fungicida como sale de cobre, Covina 35 WG, Covina 700 Flow o Hidrocuper 50. También contamos con nutricionales, correctores nutricionales y bioestimulantes, donde contamos entre ellos soluciones como Fortaneco, Algae Green, Greenes Zinc y Manganeso o la línea de orgánicos, entre ellos Organic Nitro. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.